Dice que era un tío que iba por la calle para otro le dice oiga por favor digo, la calle es Saboya de hombre de sanda donde brincos claro que es Saboya. Le dice un niño a su padre digo, oye papá digo, en el colegio nos han dicho que busquemos el máximo común divisor. Digo, ¿pero todavía no lo han encontrado? Digo, cuando yo iba a colegio ya lo andaban buscando, coño. Al <risa> sábado en aquel que dice que era un tío de Albacete. Y un día le digo a su par, padre, digo, a mí me gustaría ir voluntario a la marina. Yo, ¿Qué dices a la Marina si ni siquiera has visto una piscina olímpica? De una ilusión total que convence a su padre y el tío se va voluntario a Cartagena. Un día sale el almirante y dice, voluntarios para bucear. Y se presentan un catalán, un vasco, un gallego y el de Albacete. Dice el almirante. ¿Y tú de dónde eres? Dice yo soy catalán de la provincia de Gerona. ¿Y tú sabes bucear? Yo yo me he buceado toda la costa brava desde Palamos hasta las costas de Argel pescando la anchoa. Dice, ¿Y tú? ¿De dónde eres? Dice yo soy vasco. Pues. ¿Y tú sabes bucear? ¿Y usted no conoce la canción? ¿de qué canción? De, desde Santurcia a Bilbao vengo por toda la orilla con la saya remangada luciendo la pantorrilla pues esta era mi mujer yo hacía el mismo recorrido buceando ¿de y ¿vale? tú ¿de dónde eres? dice yo soy gallego ¿tú, tú sabes bucear? De, yo me he buceado las rías altas las rías bajas hasta la desembocadura del Ebro pescando el centollo el percebe y a la temporada baja el mejillón de roca de vale. Digo, y tú de dónde eres. Dice, yo soy de Albacete. Digo, de dónde? Digo de Albacete. Digo, tú sabes bucear. Digo, yo me he buceado toda la mancha, desde chinchilla hasta los cerros de Úbeda, por debajo, claro. Y le dice el almirante de Waber, bucea y hace el tío, ¡eh!